Joshua Joshua Jackson, Joshua Jackson, Joshua check it Joshua Jackson. Joshua, ¿qué recuerdo te trae este lugar donde se inició toda tu carrera realmente y lo que hoy está siendo una realidad? Bueno, siempre me trae gratos recuerdos. venir al cartódromo, siempre lo primero que pienso es eh, mis inicios. Yo comencé final en 2014 y 2015 ya salí campeón y simplemente se me vienen los recuerdos de, de todas las carreras, de las batallas que tuvimos acá, eh, de todo lo aprendido, ¿verdad? de las victorias, de las derrotas, pero nada, simplemente siempre, siempre me alegra y siempre me saca una sonrisa estar acá en el cartódromo. Bueno, el sueño existía pero no, no me imaginaba que siga iba a ser a poco realidad, ¿verdad? yo tenía un sueño que era llegar a la Fórmula 1, en ese momento yo soñaba grande, y me decía bueno quiero llegar a la Fórmula 1 pero no sé cómo, eh, pero ese era mi sueño, verdad, y ahora ver que a poco se va cumpliendo, que se va haciendo realidad, bueno, por lo menos está compitiendo ya en monoplazas, en Europa, en circuitos míticos, estando luchan, eh, luchando ahí por las primeras posiciones, ganando, es algo, es algo único que realmente yo eh, en, en esos años yo no, no, no me imaginaba que iba, que iba a suceder. Bueno, la verdad es que en cada carrera iba aprendiendo, si sí, es cierto en Abu Dhabi fue mi primera carrera, pude ya obtener victorias, salir vicecampeón de la F4 ahí también, y te digo, en estos años es eh, simplemente años de mucho crecimiento personal, de mucho aprendizaje. Eh, te digo, yo no me esperaba aprender tanto, ¿verdad? es increíble todo lo que se aprende, es cada cosita. ¿verdad? Y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo mucho y, y bueno, es, es parte de eso. Eh, yo creo que a través de todas esas derrotas, en de los momentos difíciles, eh, pude crecer mucho y estar ahora ya eh, con, los, con los mejores eh, pilotos luchando por victorias, ¿verdad? Pero todo eso a través de un gran sacrificio y mucho trabajo duro. Sí, la verdad es que los primeros años eh, para vivir en Europa fue muy... Muy difícil, ya que es algo totalmente diferente, ¿verdad? Es dejar tu familia, tus amigos, el colegio, o sea, el colegio presencial, eh, dejar tus comodidades, salir de tu país, ir a, a un nuevo continente, a un nuevo país, nueva cultura, nueva gente, todo nuevo, sin saber qué esperar, ¿verdad? Y es algo totalmente diferente. Y eso al principio costó mucho, a mí me costó mucho, pero todo ese sacrificio con tal de conseguir... El sueño ahora que es llegar a Fórmula 1 y luego sí, el segundo año estuve viviendo en el taller del equipo para ahorrar costos, eh, ya que vivir en Europa no es barato tampoco, entonces viví en el taller ya que era todo gratis y también fue una experiencia única ya que no era, no era nada cómodo tampoco, era una pequeña pieza que tenía, que tenía que cumplir con la función de escritorio, dormitorio, vestidor, cocina... Y ni siquiera tenía baño en la pieza, ¿verdad? tenía que irme a la otra punta del taller para irme al baño y bañarme ahí, ¿verdad? Y luego sí, ahora estoy en un apartamento a dos kilómetros del equipo, ya algo un poco más lindo que el taller, pero sigue siendo todo fuera de mi comodidad y sí, es un gran sacrificio, pero ahora ya me voy acostumbrando de poco y también eh, sí, eh, voy aprendiendo a disfrutar más de, de todos estos desafíos, y de todas estas aventuras en Europa. Muchísimas anécdotas pasaron en estos tres años, eh, pero en general la anécdota que siempre me acuerdo es eh, justamente una victoria que me habían robado, o sea robado, me habían penalizado en la última fecha del campeonato alemán, eh, me habían penalizado y me habían sacado mi, mi victoria y eso fue un dolor bastante fuerte dentro de mí porque yo me había sacrificado tanto en ese año mi objetivo era por lo menos terminar con una victoria ese año. La obtuve y me la sacaron, injustamente, yo diría. Y luego volver al próximo año con, con las mismas ganas, incluso más. Y venir y realmente ya ganar la primera carrera del campeonato alemán, que fue en Nürburgring, eh, en un circuito histórico otra vez también. Y, y nada, fue algo muy especial. Y es una anécdota que se me quedó porque, eh, con todo el trabajo duro que estuve haciendo en esos años, a pesar de las caídas constantes que tuve. Siempre hubo una recompensa con el sacrificio, ¿verdad? Ese fue un fin de semana muy especial también. Te diría que también una de mis anécdotas favoritas, ya que ese año eh, iba batallando mucho, eh, no tenía el mismo equipamiento que los otros equipos, que los equipos de punta, que obviamente triplican nuestro presupuesto. Y yo me acuerdo que ese año yo estaba batallando mucho, eh, capaz no consiguiendo los resultados que, que la gente espera, pero sabiendo el nivel que había ahí, eh, yo sabía que estaba dando lo mejor de mí, dando lo mejor de lo que tenía disponible también. Y luego esas dos victorias muy yellow, eh, como yo siempre dije, muy es un circuito que a mí me gusta mucho y como que pega también con mi estilo manejo, ya que es, son varias curas rápidas, curas de alta velocidad, donde se necesita confianza con el auto, mucha sensibilidad con el auto, ¿verdad? mucho feeling. Y fue como que un, un mix, un combo que, que se juntó bien y también el, el setup del auto y mi equipo funciona muy bien ahí. Entonces como que pudimos juntar todo y también obtener un buen resultado ahí, teniendo dos victorias y un cuarto puesto. Y realmente fue, yo creo que mi mejor fin de semana en, en estos tres años, eh, en tema de performance. Y nada, fue un fin de semana muy especial porque venía de un año muy duro y yo necesitaba... Sentir otra vez es, esa sensación de estar en el podio, de estar arriba, de poder demostrar que es, sigo mejorando, de que, de que puedo estar adelante y nada, fue, personalmente yo ne, ya necesitaba ese impulso y fue algo, algo, nada, fue algo muy especial para mí personalmente. Sí, la verdad es que fue algo increíble, o sea, manejar un Fórmula 3, yo haya, me había invitado para una carrera en, en julio en la Eurofórmula F3 y fue algo increíble, o sea, te digo, esa oferta nos llevó una semana antes de la carrera y tuvimos que coordinar todo rápido, decidirnos rápido y luego tener esa oportunidad fue algo increíble porque eh, después de estar tanto años en la Fórmula 4 yo ya necesitaba experiencias nuevas también, ¿verdad? De, de autos diferentes y poderme subir a un F3 y realmente ver, de lo, ver en dónde yo estaba, de lo capaz que era de adaptarme rápido en, obviamente ir rápido con ese auto y yo creo que lo pude hacer bastante bien y si sí, terminé haciendo un podio en mi primera carrera el y lugar, ¿eh? sí, el tercer tercer, el tercer puesto lugar. y nada fue algo muy especial y ahí justamente también era un momento donde necesitaba otro impulso ya que venía con un año en ese momento sin podios y mi objetivo estar era siempre estar constantemente en los podios y ese impulso necesité también y nada la sensación de manejar un Fórmula 3, siempre algo increíble, es de otro mundo y lo, lo disfruté demasiado. Ahora sí, estuve probando un Fórmula 3 de la categoría Fórmula Regional. Es un auto totalmente diferente al que yo estuve compitiendo en la Eurofórmula. Son chasis diferentes, motores diferentes, todo diferente. Eh, pero sí, se nos dio la oportunidad ya de, por lo menos de estar testeando el Fórmula 3. Y de estilo manejo es bastante similar, pero las características del auto y cómo el auto reacciona a, a, a, esas, a cualquier situación es diferente, ¿verdad? Pero me pude adaptar muy bien, me pude adaptar muy rápido, lo disfruté demasiado nuevamente es eh, un auto muy rápido. Con el que estuve practicando ahora en, en la regional es, es con un chasis status de eh, creo que pesa alrededor de 600 kilos, 650 eh, con un motor Renault de 280 gallos de fuerza, de 0 a 100, llega en 2,9 segundos, velocidad sí punta de 260 km h hora, con mucha carga aerodinámica, eso hay que decir, tiene mucha carga aerodinámica, lo cual físicamente lo hace muy difícil de manejar también, por el tema de la fuerza G, el cuello, los brazos, ¿verdad? Eh, porque tenemos neumáticos mucho más grandes, también ahora usamos neumáticos Pirelli P0, eh, con sistema de freno Brembo, y nada, realmente es, es una bestia, es, eh, va muy rápido. Bueno, estuvimos probando con un equipo, el equipo está muy contento conmigo, eh, creo que los dos tenemos eh, las ganas de seguir trabajando el próximo año juntos, pero hay un factor muy importante que depende de toda esa decisión, que es la parte económica. En este momento actual no estamos obteniendo todo, eh, todo el aporte económico que necesitamos eh, para el próximo año, así que... Todo eso está en stand-by. Hasta que no consigamos el presupuesto, no vamos a poder confirmar nada. Eh, así que esa es la única, falta, la única parte que nos falta y estamos trabajando bro, para de alguna manera poder conseguir el apoyo y también poder mantener el sueño vivo, ¿no? que es llegar a la Fórmula 1 como, eh, como paraguayo y ser el primer paraguayo en la Fórmula 1. Lo único que señalar es: ¿es mucha la diferencia que, que todavía le falta al equipo a ustedes o, o estamos cerca? Es mucho, te digo, porque primero la F4 ya es muy cara, que ya nos costó reunir todo el, el budget. Y ahora para la Fórmula 3 te digo que es el doble. O sea que cada vez que vamos escalando en categoría, cada vez va siendo más caro y va a ser más difícil, ¿no? Así que ahora es cuando más necesitamos el apoyo de la gente, el apoyo de las empresas del, eh, del país para poder tratar de mantener el sueño vivo. Esas cifras no, no sé exactamente las, las maneja mi papá, pero te digo que son cifras bastante altas. Bueno, en eso estamos, eso esperamos también, estamos trabajando lo mejor posible, lo más duro también para de alguna manera poder, poder seguir corriendo en Europa el próximo año. El apoyo de la gente es increíble, en especial en las redes sociales, si, si yo miro el 90 o 95% son comentarios positivos de gente apoyándome y es, es increíble, o sea, también ves en, en los live streams de mis carreras en la F4, casi toda la gente siempre son paraguayos que van escribiendo, o en cualquier publicación siempre la gente apoya, apoya, apoya. Y realmente es increíble. Yo no me esperaba tanto apoyo de la gente. Y nada, es realmente me, siempre me saca una sonrisa leer su mensaje y estoy súper agradecido con ellos. Nada, que sigan sus sueños, que el duro para ellos, que se sacrifiquen, eh, que se arriesguen también. Porque no es nada fácil eh, salir de su comunidad, así que les digo que... Lo primero, que disfruten de su deporte, que se sacrifiquen, que den lo mejor de, de sí y nada, que, que se arriesguen, que, que no van a perder nada con eso al, en el momento de, de intentarlo.